gente. No puedo hablar, no puedo hablar ahora, chicos. No van a creer lo que está pasando. Es hoy está tem... nublado temporalmente. No sé si se checa a ver. Le mostraré lo, lo nublado que está el otro exterior del pasillo. Acá estará más peor E inolvidable En fin acá, Hasta aquí llega el vídeo Ay, ya me está cayendo la gota. Ja, ya, quiere, ya quiere llover sí, hermanos, Si van a hacer planes para hoy Y si llega a llover No salgáis de casa Bueno, si tienen tienen paraguas o impermeables pueden salir, pero, pero no salgan si la lluvia está demasiado fuerte. En fin, recuerden darle like, compartir con sus amigos y suscríbanse al canal. Adiós.